Cuando hablamos de contar una historia, es importante el papel que juega la imaginación. Ella es la que nos permite salir de la realidad y pasar a los terrenos de lo literario. Para eso te invito que primero pienses en qué quieres decir, qué quieres contar, y a raíz de ello comiences a emplear los elementos y recursos que permitan que la imaginación juegue. Por ejemplo, si tú quieres contar una situación, una salida, un paseo, y la imaginación te lleva a un paseo de los animales, ahí te sales un poco de la realidad. O, si quieres hacerlo con personas, pues no tienes que entrar en todos los detalles, los nombres no deben coincidir con los nombres normales, por ejemplo, o las situaciones se pueden exagerar. Recuérdate contando un chisme. Los chismes son una gran muestra de la imaginación. Y no solo por toda la información que dan, sino también por la información que omiten. En ese orden, sin que hagas un chisme de lo que quieres narrar, piensa muy bien en la situación en la que te quieres detener, cómo la quieres contar. Y una vez hayas pensado en todo eso, abre tu celular, grábalo y participa en este concurso que tiene una voz para ti. Esperamos tu participación. Chao, te habló Juan Camilo Tomón y me encanta poder ayudar a construir historias.